Buenos días, tardes o noche. en esta ocasión vamos a ver cómo a arreglar los problemas de comunicación que tiene la quinta apt de fábrica. Es decir, si, dando unos problemas al, al no comunicarse, cuando tú la conectas a un computador, en este caso, esta cámara que la puede manejar. Aquí como ven en mi celular está imprimiendo, bueno, está intentando imprimir la cámara y la impresora no está funcionando ahora mismo lo que vería está imprimiendo es una, una decoración es por no tiene filamento, es una demostración ya me ha pasado un par de veces cómoda es decir, es, ahora con pues la cámara está haciendo esto pero antes me ha dejado una marca aquí todo mal, ya está haciendo así viene hacia aquí, después baja así solamente ha estado funcionando la impresora Habría está haciendo unos círculos pero en fin, intenté cambiar el cable es sí, decir, cambié el cable por este que trae la cámara pero no, no se arregló el problema Lo intenté conectar a la computadora también Pero tampoco se arregló el problema Y buscando en foros y por internet Me di cuenta de que es un problema de comunicación que tiene Es decir, de cuando viene de fábrica Viene así con ese problema La, la frecuencia que se maneja, es, ahí está el problema Es decir, la frecuencia de la cámara Para mandar la información a la, a la impresora Yo... Uy... Dando unos petardazos, déjame apagarla antes de que, me, que se joda algo. Entonces, tira ese, esos petardazos así. Vamos a desconectarla porque no quiero que se dañe. Entonces, ahora que se enfríe, enfríe todo. Entonces, ahora vamos a pasar a la computadora. ¿Cómo fue que conseguí poder, es cómo en el foro que estuve, conseguir la información para arreglarlo? Y eso es todo. Aquí estamos en la computadora. También nos fondo la Kingdom. Ahora empezó otra vez a responder ya bien. Aquí estoy moviendo la cama. el hotel. Tiene un poco de delay. En fin, entonces introduzco la, la memoria. Y ahora me dijo hacia la página de ellos. Esta página para yo encontrarla yo tuve que primero buscar cómo reemplazar la placa madre. Y Entrar de 40.000 formas, entonces esto es lo que uno va a necesitar. Yo eh, tengo, es eh, si, decir, eh, recomiendo, te especifica mejor dicho, que hay tener tipo de modelo. Está este primer modelo, que este es el código que está, está aquí, aquí arriba, en, la, en, la, en el chip. Cuando tú tienes que abrir la impresora para saberlo, después está este modelo, que es este. Este es el código del modelo que está aquí arriba, y después está este otro. Yo tengo la salvedad de que no son ninguno de estos dos Porque si se fijas aquí abajo tienen una sigla Exactamente idéntica de quien lo fabrica Tienen la sigla exacta Yo tengo este chip Aquí estaré dejando la imagen que tira, La foto que tiene de mi celular De lado de la pantalla de, de la mía Entonces tú vienes aquí y descarga esto Primera vez que estoy descargando esto eh, Para si no, si, no, si, no se, si no se enteran Esto es una actualización Aquí, Aquí atrás tengo que usar este de carga de aquí se me abre un... no, no, para no, atrás, no, aquí entonces esto lo descargamos ya se descargó se me abre la otra pantalla vamos a... una carpeta de descarga aquí lo tengo a ver... entonces lo descomprimo traer aquí me trae una carpeta, entonces esta carpeta yo la llevo a la memoria y eso es todo. Entonces, ahora extraemos la memoria y ya. Entonces ahora vamos de nuevo a la impresora. Entonces ya, si tengo la información aquí en la memoria, vamos a apagarla, poner la memoria, esto es rápido porque no se ha lo suficiente. Pero entonces ahora, nada más tenemos que encenderla y automáticamente debe empezar la actualización. Eh, no ha iniciado Uy, algo está mal entonces Vamos a ver qué es Vuelvo ahora Creo que conté cuál fue el error que cometí Que fue que dejé Agarré la carpeta con todo Toda la carpeta Y la introduje en la memoria Tenía que haber dejado todos los archivos Fuera de la carpeta Para que la impresora corrompiera Pero vamos a ver si eso fue, ¿Este fue Cuando inicio, ok Ahí está haciendo la... la Aplica a, actualizándose Como se ve ahí Es rápido, pensé que va a durar más Pero vamos a ver si con eso puedo resolver El problema de mi De mi kingdom no sé. Solamente era eso Era o saquear los archivos es eh, sí, No podía leer los archivos que estaban dentro de la, de la carpeta sino no tenía que estar todos los archivos volcados Afuera, no dentro de la carpeta No sé qué está diciendo Ahora mismo Es un poquito malo ah te recomiendan no apagarla no haces cosas raras con ella me está así en este modo solamente dejarla que haga su trabajo entonces voy a pasar, decir, lo voy a enfocar y voy a dejar que todo pase en cámara rápida bueno eso es todo ya hizo la actualización entonces ahora lo voy a apagar otra vez no me calgué mi impresora entonces le quitamos la memoria encendemos aquí vamos a conectarla no está, no está bien el cable entonces se lo estoy haciendo con la mano usada todo esto entonces, conectamos la impresora ya se conectó vamos vamos a decirle que se pongan los tres en cero y vamos a decirle que hago una simulación de impresión entonces ahora está la temperatura ha bajado ahí ahora está dando la ley a la cama de que suba la temperatura y para que me entiendan que lo voy a estar imprimiendo vamos a buscarlo aquí ella debería empezar a imprimir algo así o sea, hacer este, este movimiento eso es lo que no me gusta porque en la otra como en toda la pa sí en esta pantalla está toda la información de la temperatura y todo eso el la no tiene que entrar en dejar de que todo avance y vuelva ahora entonces haciendo pulgando el sistema de aire deprimiendo entonces ahora hmm. seguimos con el mismo problema no Está respondiendo Esto no me está gustando Estuve viendo Intentando cosas y Es decir, la página Parece que al punto se rompió de, de, de, de estas personas Y ahora mismo lo tengo con la computadora Funcionando es decir, intentando que la, la, la empresa imprima Con el programa Y, y no, no, no, no, no está funcionando No no, sí, esto fue un total fake, sí, un, un fracaso total, este intento de hacer que funcione. Pero tienen que seguir usando la memoria para poder así, poder imprimir cualquier cosa con ella y a ver cómo la hago funcionar. Pero en fin, eso es todo. Gracias por ver este fracaso de intento y adiós.